Hola, amigos, bienvenidos a la Dimensión del Terror de Taller de Corte y Corrección Títulos que realmente a mí los periodistas me hacen cabrón en las patas Mira lo que es El siniestro álbum fotográfico de Eva Brown Imágenes nunca, debe ser, nunca vista, alguna caraja, Imágenes nunca vista de Adolf Hitler Acá está la tapa del álbum Ven que tiene una esvástica marcada si la portada del álbum fotográfico de se es elocuente, una cruz esvástica lo decora en su totalidad. Es elocuente en todo caso del tiempo en el que estaban viviendo, que hasta el último cenicero tenía una cruz gamada puesta, ¿no es cierto? Pero lo que yo acá, miren, no voy a defender a nadie, es simplemente mostrar, mostrar el pescado podrido que manda esta gente de Infobae. ¿eh? Directamente, él... Siniestro álbum fotográfico de Eva Braun Para los más chiquititos ¿Quién era Eva Braun? Bueno, Eva Braun fue la esposa de Adolf Hitler Matrimonio que duró un día Porque antes del final Ya con los rusos en la puerta del, del Führerbunker eh, Se casaron Es más, esta mujer hay que reconocerle Eva, Eva Braun Que si bien no era una, una militante nacional Socialista de armas tomar Como el estilo de Lenny Riefenstein Por ejemplo este, Lo que hay que reconocerle es que eh, Hitler le dijo, bueno, tómatela que están los rusos acá en la puerta, te hago salir de Berlín, y ella dijo, no, me quedo con vos. ¿Sí? Así que eso hay que reconocérselo. Al siniestra, a la siniestra de dueña de un siniestro, álbum fotográfico de Babram. ¿Qué van a aparecer Marto, que me está acompañando haciendo el video? Y cámaras de gas. Cámaras de gas, gente muerta, y ella riéndose, y, sacándose exa selfies. Exact exactamente, ¿viste? sacándose selfies con el, con el celular. pero y Sin embargo, aquí, uno, esto es lo más siniestro que hay. El hombre más malo del mundo estudiando algún plan para ejecutar a 50 millones de personas, más o menos. ¿no? Por ahí está a y por ahí está leyendo los chistes. Los chistes de Clarín. ¿de no, acá, acá hay otra. Las caras, pues era toda gente masificada en la época. No, no, no, no hay que pensar que en el año 1938 el hombre más malo del mundo logró sacar a Alemania y la puso, sacarla de la miseria a la que le había sometido el Tratado de Versalles y ponerla como la principal potencia del mundo. Así que la gente estaba recontra angustiada de tener que padecer la, el, el terrible influjo de este ser maligno y perverso. Acá hay otra foto siniestra. Un, un este, esto, esto es de terror. Estamos vesti mira, vestidos con la ropa tradicional tirolesa, un muchacho rubio aparte. no Porque Hoy ser rubio es un pecado también, siniestro. Este, otra foto siniestra, gente de lo más angustiada, ¿no? ¿A quién estarán saludando? Así si ¿Es gente pagada? ¿Serán de los choriplanes de Hitler esta? ¿A vos qué te parece? Los choriplanes, los choriplanes. Yo no sé, muchachos, ¿a qué llamarán siniestro? Este gordito sonriente que es Himmler, este, también. Y sí, mirá, nada, nada más siniestro que llevar una chamarra desabotonada. Esto... esto no es cierto, es, es terrible esta, esta cuestión. Acá, mirá, mirá qué siniestro, este debe ser Gehring, ¿no? A ver qué dice acá, lo dice el sí. sí, exacto. El jefe del ejército alemán nazi, Hermann Green, sube un automóvil. te puedo creer? ¿Subió un automóvil? Subió un automóvil. Sub, mirá, y encima le abrían la puerta. Esto es lacayismo. Esto esto es servidumbre, esto es esclavitud, por favor. Siniestro hasta las pelotas, muchachos. ¿Qué lo parió? Otra foto siniestra, un par de coches, unos autos ahí. Bueno, esta es la más siniestra de todas. Esto realmente, Miren, la, esta, esta chica, esta chica le hicieron la cabeza, Marto, a esta mujer. Está totalmente víctima de la propaganda de este reverendo que tenemos. Mirá, otra, mira esto, caballo, esto es terrible, esto también. Mirá, la, es, digamos, la sumisión de la bestia al hombre. Esto, un animalista, lo puede considerar una cosa siniestra. ¿Cómo te vas a montar arriba de un caballero? Y encima parece una yegua. Con notaciones sofíricas incluidas, de terror. Uh, y esto también, gente descansando, fumando un cigarrillo. Alemanes. ¿Y acá qué hay? Esta es la más siniestra de todas. <risa> Nada produce más terror que un escenario vacío. Hay un fantasma. ¿Eh? Hay un fantasma por ahí. Acá debe estar el fantasma. El holandés errante, que tiene pinta de barco. Esto que aparece acá. No es increíble, eh. increíble. Uy, oh, acá otra vez, mira, acá hay un ectoplasma, acá está la aparición, acá están los ojitos, ¿ve? Terrible. No, no son imágenes, realmente escalofriantes. Yo muchachos, perdón, que estuve que Ah, qué horrendo, prefiero prefiero los martillos que fueron responsables de 100 millones de muertos, ¿eh? Porque si esos eran los buenos, si esos eran los buenos, ¿cómo serían los malos que están acá? De terror, de terror. Bueno, yo, Marto, no quiero seguir mirando más. ¿eh? El libro se subastará, ¿eh? todo, de todo se hace guita. De la casa de se atribuían que el álbum perteneció a Brown y que fue recuperado del búnker de Berlín, donde tanto la mujer como Hitler murieron. ¿eh? ¿Cómo no estaban acá en el sur, en Mariloche? ¿Cómo que no estaban acá en el sur, en Mariloche? Y decían que andaba por ahí, andaba, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que este tipo de cosas son, muchachos, las que ustedes, estudiantes de periodismo que nos están mirando, tienen que evitar a toda costa. Si realmente la noticia es simplemente un álbum fotográfico de una mujer que se pasó fotos al lado del de que después iba a ser su marido, no le pongan esta carajada, porque esto saben que es, muchachos, es engañar. Entonces ustedes, ustedes también están engañando, como suponen que también engañaba Hitler a la gente y todo eso. Se llama clickbait. A ver, contá. Se llama clickbait, o sea, es una trampa para que hagas click a ver, uy, y entras y no hay nada. Y no hay nada, y no hay... ¿cómo se llama? Me fuerte. Clickbait. Sí? Bueno, disculpen mi francés, así que ahora en este momento nos retiramos porque vamos a hacer algo muy, pero muy terrible y siniestro con Marto. Yo le voy a abrir, no quiero decirlo, la puerta de casa. No, Ay, no, no, por favor, por favor. chao hasta pronto amigos, nos